Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, un abrazo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y bueno, nos hemos encontrado en un maravilloso teatro aquí en la ciudad de Bogotá, el Teatro ABC de la capital colombiana, con una maravillosa presentación de mujeres de caña dulce que presentan por estos días en Corferia, en la Filbo, su libro donde destaca a grandes talentos del Valle del Cauca. Ahí también está Isadora, talento nuestro, colombiano. Isadora, muy buenas noches, un abrazo bien especial para usted y felicitaciones, grandioso concierto que se ha bajado usted aquí en el Teatro ABC y claro, naturalmente con el acompañamiento de todos estos músicos y el homenaje de parte de sus colegas cantantes. Ay, qué linda, sí, para mí es un honor de verdad y un orgullo escucharlas a todas porque cantan hermoso, componen de una manera maravillosa, pero adicionalmente eh, pues recibir este homenaje que no esperaba, la verdad, así que como digo yo que 50 años no es nada, aquí estoy 50 años de actividad artística triunfando por toda Latinoamérica Bueno, apenas va a empezar este, eh, esta celebración y de hecho es mi director musical y mejor amigo, compositor Fernando Parra quien está organizando todo, no sé qué está diseñando pero ya me imagino que les iré contando ¿De qué se trata? Destaquemos, Isadora, ¿cuántos éxitos musicales logró en su maravillosa carrera musical? Bueno, hice 12 discos entre el, el EPS y CD's. Eh, de música romántica después de esos eh, LPs en su época y después de los CDs de los premios y los discos de oro los ires y venires pues entonces después me dediqué a hacer música más de valores y de tipo espiritual de ese, de ese tipo de temas, tengo CDs, cinco CDs grabados. ¡Qué bien! ¿De ahí nació la Fundación Valorarte debido a la experiencia que usted tuvo con, con la Virgen María? Digamos que a partir de mi, mi encuentro con ella a nivel espiritual, pues me di cuenta que había muchas cosas... Eh, por tener en cuenta, sobre todo en el tema de los niños, de lo que están viviendo los niños, de lo que sufren los niños de hoy, ¿no? Y de ahí nació, pues, la idea de, de la Fundación. Y ya llevamos casi 20 años con ella, trabajamos Sanidad Emocional a través de las artes creativas. Excelente. ¿De qué manera la gente se puede vincular a la Fundación? Bueno, pues pueden escribirnos. Eh, a nosotros estamos en... En la página www.fundacionvalor- arte isadoraorg eh, Y también tenemos un correo, fun, es fundavalorarte7.gmail.com sí. Bien, eh, Isadora, usted ha vivido en otros países y cuando ha llevado la música a otras eh, latitudes de nuestro mundo, de esta Colombia, ¿cómo la han recibido? Pues muy bien porque siempre hay mucho, mucha gente de Colombia que se ha ido por diferentes razones y es muy lindo encontrar a cada persona que recuerda su música, la música de sus primeros años cuando se enamoraron, cuando se desenamoraron o cuando tuvieron que emigrar por cualquiera de las razones que sea. Entonces encontrarme con ese público para mí ha sido maravilloso. Eso es cierto. Era bastante complicado, hora la divulgación de su música era más más más limitada de lo que se encuentra ahora, debido pues las redes sociales, lo conocen a uno en todo el mundo. Era una odisea llevar los discos a cualquier parte de Colombia y de Latinoamérica para que le conocieran y en meses, ¿no? Sí, realmente eran bien difícil eh, y yo pienso que la, el trabajo que hicimos eh, nosotros, los artistas de esa época, de los años 70, 80, 90, pues fue toda, todo un trabajo, de verdad. Eh, y hoy en día, como dices tú, pues las redes sociales hacen que nos podamos eh, conectar mucho más fácilmente, que podamos entender qué es lo que está pasando con nuestro público y sobre todo saber qué otros artistas eh, colombianos pueden estar en el exterior, Triunfando, qué maravilla, yo me siento muy honrada por eso. Muy bien, y mire qué bonito el espectáculo de hoy entre mujeres, porque siguen mandando ustedes en el en el campo musical, además espectaculares voces. Podemos destacar esta noche qué cantantes que le acompañaron. Pues todas, es decir, desde María Isabel para abajo, absolutamente todas, cada una tiene un estilo completamente diferente, todas son cantautoras y realmente, como dije, me siento muy honrada porque esta este homenaje que me han hecho por los 50 años pues digo yo qué maravilla eh, que haya sido en compañía de estas artistas que hoy están eh, incursionando y que están volando no solamente por colombia sino fuera de colombia yo estoy muy agradecida de verdad así es a propósito de homenajes a lo largo de su trayectoria artística pues debe tener varios premios no sí sí sí gracias a dios tengo muchos premios eh, y bueno, le doy gracias a Dios porque he podido llegar hasta aquí. Como dije al principio, que 50 años no es nada. Así es. Y en Colombia, ¿de qué ciudad los ha recibido? Bueno, lo que pasa es que en, en este homenaje realmente apenas... Comienza, estoy cumpliendo años, eh, estos 50 años este año, entonces lógicamente eh, me han empezado a, a, a invitar de la radio como Julio Sánchez Cristo, eh, bueno, como la Radio Nacional, eh, bueno, distintas emisoras. Y, y ahí me doy cuenta pues, del cariño de la gente que todavía guarda en su corazón por la música de esa época no y, y lógicamente ahora con este, con este reconocimiento que me han dado las mujeres de Caña Dulce pues yo pienso que comienza una nueva etapa que espero seguir disfrutando hasta el final del año Así es Isadora, ¿qué canciones nos recomienda de las más, reciente, más recientemente producidas? Bueno, como te dije, yo hago sobre todo ahora música más de tipo espiritual y de valores. ¿Te gusta mucho además? Sí, claro que sí. Pero de mis canciones de, de la época me gustan todas. Me gusta mucho, eh, pues por supuesto, llamarás a así, eh, me valga Dios, tenlo presente, no vuelvas a besarme. Son muchas, muchas canciones. Cada una de las canciones es como un hijo para uno, ¿no? Así que a todas las quiero. Así es, Isadora, pues muchas gracias por estar en la pantalla del canal OZ Producciones, le agradecemos la sintonía que tuvo con el público y bueno, felicitaciones en estos 50 años de vida musical. Muchas gracias a ti, Otoniel, por la invitación, que Dios los bendiga a todos. Amén, con mucho gusto, un abrazo. Isadora, la gran cantante colombiana, Vallecaucana, encontrándose con sus colegas en este concierto Mujeres de Caña Dulce. Hasta la próxima, muy amables. en que no pienses seriamente en regresar los recuerdos de instantes que vivimos serán tormento que a ti te harán volver te conozco muy bien, te conozco muy bien al fin y al cabo fuimos uno solo volverás, volverás, volverás, volverás y mientras tanto Sabrás de mí, sabrás de mí, cuando tú te encuentres solo, sabrás de mí, porque lo tienes que negar, sabrás de mí, sintiendo que me quieres, sintiendo que no puedes vivir sin mi amor, sabrás de mí, tú sabrás de mí. Tú sabrás de mí, tú sabrás de mí. Muchas gracias. Un aplauso grande a nuestra amada y sabiduría de 50 años de carrera. Gracias por estar conmigo. Gracias a ustedes por estar en mi relación conmigo.